2 horas 19 y yo 2 horas 40, 40 ya algo. Se ha sentido mal 2 horas 19. Menos mal que lo ha sentido mal. <risa> no sabes qué ¿Ha llegado a kilómetros 8, 9? No. 15, no. 16. Antes del último avión te he quedado aquí. Sí, he metado He petado como una mala cosa. No ha empezado a pasar, a pasar. pasado. ¿Sí? Va muy bien. Porque ha sido fuerte todo el rato. Yo. Sí, he empezado demasiado duro. No. Sí, ha sido fuerte la salida la gente iba a volar, sí. ¿eh? Iba 7 o Volada. el 8 todo el rato. 7 no, o 8, sea, madre mía. Y al final no, me, me ha pasado. Me ha pasado 7. Has petado un poquito, igual. Bueno. Sí. Yo he ido todo el rato un poco más flojo. Sí. Pero bueno. He sufrido muchísimo. La última salida. Y es que la, la salida Es que no sabes pararme. Las salidas quemaban porque... Había tramos que eran, ando o corro, ¿no? Ando o corro, y como corriera. Pues que no podía andar, es que me paraba. ¿No podías andar? podía subir. No, yo no me ha pasado eso, pero claro, y más no me hace. Se me ha hecho súper larga. 22 kilómetros 15, sí, no importa. Se me ha hecho súper larga. ¿Sí, y bueno, yo como llevo dos autopases, no sé si <risa> sido el tío. <risa> <risa> el 92 mil, mil pocos positivos. Y bueno, pues... ¿Cómo sabes la posición? El 15. ¿El 15? Guau, bestial! 15.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 pero, bueno, no sabes quiénes son Los que llevan mochila normalmente son los de la de 22 Llevan mochila que si sí que son los de Los que llevan con mochila, pues poco sabrá Pero, bueno, que aquí la gente sale Nos hemos intentado salir un poco delante Y aún así eh, De barren Por lo menos a mí me barren Entre que saco, pues llevo la cámara un poco A mí me barren y ya está. Bueno, venga, lo dejemos aquí eh, Bueno, si haces alguna entrega A algo Creo que no lo han hecho todavía A ver si puedo grabar un poquito 真好吃